¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Julio Tentor y soy la voz que está detrás de los videotutoriales de estructura de datos. El tema de este videotutorial es Q o Cola. Es una estructura de datos que obviamente implementa un tipo de dato abstracto que aparentemente tiene más utilidad que el que vimos anteriormente, la pila o stack. Pero... Dije aparentemente, porque en realidad como programadores nosotros tenemos la obligación de conocer que existen abstracciones y por supuesto existen las implementaciones, existen las estructuras de datos que nos permiten dar solución a determinados problemas que eh, existen o que ocurren en el mundo real. Problemas porque son parte de lo que tenemos que simular o resolver mediante un producto de software, mediante un programa. De modo que tenemos que conocer estas estructuras de datos, estas abstracciones, conocer sus alternativas, sus variantes, para luego definir de acuerdo a la eficiencia resultante qué estructura de datos es la que tenemos que incorporar en un producto de software en particular con esa consigna, con eso en mente tenemos que eh, comprender qué es lo que hace una estructura de datos Queue o Cola bueno lo que hace es implementar una abstracción, un tipo de dato abstracto una abstracción que representa un comportamiento particular del mundo real ese comportamiento es el FIFO es el First In, el primero que entra es el First Out, el primero que sale y por supuesto lo vamos a encarar mirando un contenedor en el cual los elementos se agregan por un extremo de manera que podemos imaginar que van ingresando, como, como ahí estamos viendo en pantalla el siguiente elemento que entre debería eh, incorporarse después del de que ya está así, ¿eh? De esa manera se va armando una cola, lo que estamos acostumbrados a ver, una fila. Fíjense en que los elementos van ingresando al contenedor por un extremo y se van eh, acomodando uno detrás del otro. Cuando llega el momento de extraer un elemento, el que sale es el que primero entró. A diferencia del stack que vimos antes, que el que salía era el último en entrar. No, no, no. En una cola, en un queue, el elemento que sale es el que primero entró. Representa, digamos, una condición de eh, igualdad. El primero en llegar es el primero en ser atendido. Este mecanismo, esta, este comportamiento, eh, se puede utilizar para representar Líneas de espera, ya tenemos un ejemplo de lo que es una línea de espera. O buffer, para compensar velocidades de operación cuando tenemos, por ejemplo, que el proceso que agrega elementos trabaja a una velocidad ligeramente diferente al proceso que extrae elementos. De esa manera es que tenemos que compensarlos. Por supuesto que si uno de los procesos es el doble de, de rápido que el otro, no va a haber manera alguna de compensar esas diferencias de velocidades. Pero en este mundo, por ejemplo, en Internet, donde tenemos diferentes equipos que trabajan obviamente con unas, eh, unas pequeñas diferencias de velocidad, unos, los que están cercanos, por supuesto, hace falta este tipo de implementación para compensar las velocidades de funcionamiento. Las operaciones que eh, el tipo de dato abstracto enumera son las de agregar en queue y extraer de queue. Estos nombres en queue y de queue son propios de C# -Sharp. en C# tienen otros nombres en Java también. Eh, por ejemplo en C# es push para agregar y pop para extraer igual que eh, un stack. Pero eh, ya los vemos en el tema de cada implementación en los lenguajes. Obviamente también eh, su sugiere eh, un, una operación para averiguar cuál es el próximo elemento que va a ser extraído, o sea, el, el próximo que va a salir. En C esta operación es pick con mayúscula, y en Java también es pick, pero con minúscula. En cambio, en C++ es eh, front. C++ también nos da el back, que nos dice cuál es el último que entró. En cambio, en Python, mmm, no, no tenemos. No, no hay un método que nos diga cuál es el próximo que va a salir. Sí, por supuesto, tenemos un método para extraer un elemento. Bien, las propiedades que dice que eh, debería tener un tipo de dato una implementación de este tipo de dato abstracto es eh, un valor booleano para saber si está vacía y un contador eh, eventualmente para saber cuántos elementos hay. De hecho, cada lenguaje de programación nos facilita una implementación del tipo de dato abstracto como eh, ellos lo pensaron o como lo pudieron hacer no es obligación seguir a rajatabla, no, no, no tenemos que implementar un método que no vamos a usar, eso es desperdiciar código, eso es complicar una solución. Y en este tipo de estructuras de datos también es interesante una propiedad que nos diga la capacidad del contenedor para no llenarlo, es importante tener en cuenta eso que, por ejemplo, en esta presentación no está indicado, como concepto abstracto vamos a decir que el queue o la cola es una lista lineal porque eh, efectivamente un elemento está detrás de otro. Es abierta porque podemos identificar un punto por el cual se agrega y un punto o extremo por el cual se extrae. Sin embargo vamos a ver que en la implementación utilizamos un concepto de lista cerrada, una lista circular. Pero bueno, ya lo vemos luego. Eh, no podemos decir nada si es almacenada en secuencia o encadenada. Obviamente las almacenadas en secuencia van a ser más eficientes porque sabemos que el acceso a un elemento de un arreglo es de tiempo constante, entonces este, una implementación con esa característica va a ser eh, obviamente de tiempo de acceso constante. Y por supuesto este tipo de dato abstracto y las implementaciones son restringidas. Cuidado, en el mundo real las cosas no ocurren como en la teoría. Tenemos variantes de la queue. Podemos tener una queue con o una cola con prioridades. Pero veamos, veamos la aplicación. Acá tenemos un ejemplo en el cual vamos a comentar eh, algo sobre el correo electrónico. Este servicio que tenemos en Internet que conocemos con el nombre de correo electrónico, en realidad tiene dos partes. Los clientes, que son los programas que utilizamos normalmente para eh, escribir nuestro mail y enviarlo, o pedir que se envíe, y eh, también son los programas con los cuales podemos este, revisar los correos que nos han llegado. Y en realidad existe otra parte que está atrás, que por supuesto las personas no necesitan saberlo, que es todo el servicio de eh, servidores de correo electrónico. Nosotros nos conectamos con nuestra maquinita, una notebook, a través de internet, nos conectamos a unos equipos un poco más grandes que se conocen con el nombre de servidores, que son los que mantienen toda una infraestructura por la cual circulan los mails. Los mails llegan a, a internet a través de un servidor de acceso y de ahí empiezan a recorrer eh, su, su camino hacia el destino a través de servidores de correo electrónico, servidores de email que son los que van eh, analizando el mail y descubriendo por dónde es conveniente enviarlo de esa manera llega en algún momento al servidor destino en abstracto podemos imaginar que el servidor de correo electrónico es un contenedor que va a tener este, formas de distintos canales por los cuales entran los mail y uno por el cual se va o varios por el cual se van porque un servidor de correo electrónico no solamente recibe los mail sino que también los almacena los que vienen para ese destino y los que tienen que seguir viaje porque tienen otro destino van a continuar pero internamente el servidor de correo electrónico funciona como una cola porque los mail los correos electrónicos van llegando a ese servidor, hay un proceso que los recibe y los va, decimos nosotros, encolando, los va poniendo en una cola para que sean procesados. El proceso o, el, o la parte del programa que analiza si ese mail se queda en ese servidor o se va, los va a tomar de esa cola, de ese buffer, de esa línea de espera, y los va a enviar en el caso de que tengan que continuar su camino. Por ejemplo, si este es un servidor de Gmail o Gmail y el mail era para Live, que es la otra empresa, obviamente no se queda acá. Lo mandará por el canal para que continúe su viaje. En cambio, si el destinatario es un usuario, o sea, la cuenta Pertenece al mismo servidor de correo electrónico entonces existe una carpeta de usuario en esa máquina o en alguna otra máquina que está cercana al servidor donde se va a guardar el correo electrónico de manera que hay un proceso que analiza los mails y toma la decisión de por qué canal lo envía o lo almacena conceptualmente esto es un producto de software complejo, muy complejo pero que en el fondo, en lo abstracto, no es otra cosa más que una cola, un queue. Para comentar o otra aplicación en la cual se pueden, eh, es más, en la cual se utilizan eh, estructuras de datos que implementan este concepto abstracto, es en el estudio de líneas de espera. Y vamos a entender que una línea de espera es una situación en la cual hay que esperar. O sea, Básicamente una cola de personas. También puede ser una cola de autos, una cola de mail, como acabamos de ver. Pero analicemos esta situación, porque al fin de cuentas los productos de software son eh, productos de ingeniería. Y el fin último de la ingeniería es mejorar la calidad de vida de eh, los humanos. De modo de que eh, perder nuestro tiempo en colas o en filas, porque si nada más, es un problema. Entonces estudiar las líneas de espera resulta interesante. Por ejemplo, imaginemos un supermercado que tiene sus pasillos, sus góndolas, los productos en exposición para que los humanos recorran esos pasillos y eh, tomen los artículos que necesitan. Acá estamos viendo una foto en donde el dueño del supermercado debe estar feliz porque está hasta las manos, está llenísimo. Eh, imaginemos cada una de esas personas ha comprado algo y tiene que pasar por la caja dejando ese dinerillo eh, por lo que ha comprado le va a quedar una buena ganancia al dueño en esta otra foto podemos ver también un supermercado que mmm, en nuestra apreciación tiene menos gente o sea hay una cantidad de gente lista para, para pasar por las cajas y pagar pero podemos observar que allá en el fondo eh, hay menos gente en cambio en esta fíjense en que está lleno está por todos lados la gente no se puede caminar y en esta otra tenemos una situación como que está vacío pero podemos observar que las cajas están ocupadas en cambio acá además de estar ocupadas las colas también llegan hasta los pasillos de modo que no se puede recorrer las góndolas, no se puede eh, elegir los productos. Entonces, hay una teoría que eh, tiene que ayudarnos a determinar cuántos cajeros, el espacio que tiene que haber entre góndolas, eh, para que la gente esté cómoda. Por supuesto, en alguna pequeña ciudad donde hay un único supermercado, y ese señor es el único supermercado entonces tendremos que comprar como podamos pero cuando hay competencia es importante hacer un estudio de las líneas de espera para determinar el espacio la cantidad de colas que son necesarias esto no solo se aplica a un supermercado también se aplica a un aeropuerto también se aplica por ejemplo a un puerto de barcos ya no estamos hablando de personas sino de barcos ¿Mm? Bien, veamos qué es lo que nos ofrecen los lenguajes de programación, cuáles son las implementaciones, cuáles son las estructuras de datos que encontramos en, en estos cuatro lenguajes de programación. Esto es Java, que eh, nos facilita una interfase en la cual podemos eh, comprobar que hay un contrato de comportamiento para realizar determinadas acciones. El método add es el que nos permite agregar un elemento, el método pick, como dije anteriormente, es el que nos dice cuál es el que va a salir. Y remove es el que nos lo entrega. En cambio, en C Sharp tenemos una clase que, como podemos ver, es programación genérica. Tiene constructores, podemos indicarle la capacidad de la cola. Tiene una propiedad, el count, que nos dice cuántos elementos tiene la cola. Y los métodos que nos ofrece son los que comenté hace un rato. O sea, dequeue para extraer el elemento, enqueue para eh, incorporar un elemento, para agregar un elemento en la cola. Tiene también algunos otros, pero digamos esos son los más, eh, más útiles. En el caso de C++, utiliza internamente un contenedor estándar que se conoce como dequeue. Eh, que tiene esas, esos métodos, pero... Eh, la clase cola, que también es un template, o sea, es con programación eh, genérica, nos ofrece los métodos que tenemos acá. Este es el push para eh, meter un elemento, el método mmm, size, que nos devuelve el tamaño, eh, back, que nos dice cuál es el último que entró, y front es el que nos dice cuál es el que va a salir, Mientras que eh, POP es el que lo saca. En el lenguaje de programación Python, lo que tenemos es en la librería estándar un módulo, el Collections, en el cual vamos a encontrar una clase, la declaración de una clase, que es el DQ. Es una lista que tiene comportamiento de cola y eh, tiene la característica que es una doble cola. O sea, podemos meter los elementos por un extremo y sacarlos por el otro o al revés. De modo que tenemos eh, métodos que nos permiten agregar el append, que lo agre agrega por la derecha, y appendLeft, que agrega por la izquierda. Y por supuesto, también vamos a tener el, el pop y el popLeft para poder extraerlos. Es nuestra responsabilidad el mantener eh, un criterio de cómo lo vamos a hacer. En este lenguaje, count tiene una característica que nos devuelve el número de elementos eh, que coinciden con uno en particular. No nos dice cuántos elementos tiene la cola, sino nos busca en la cola eh, un elemento en particular y nos dice cuántos elementos de esos hay. Independientemente del nombre del método y de cómo sea la implementación, eh, vamos a comentar y analizar un poco el algoritmo que... Implementa este concepto abstracto. Dijimos que mmm, nos hace falta un contenedor y podemos comenzar pensando en un arreglo que es una lista almacenada en secuencia. Ya sabemos que la enorme ventaja de este tipo de, de organización de la información es que el tiempo de acceso a cada uno de los elementos es constante. Se calcula una fórmula y se accede directamente a esa zona de memoria. Para poder eh, manejar eh, la entrada y salida de los elementos por uno y otro extremo, nos hacen falta dos índices. Los vamos a llamar HEAD por cabeza, que es el que nos va a indicar quién sale, y TAIL por cola, que es el que nos va a indicar eh, por dónde están entrando los elementos. Y podemos discutir otras implementaciones, pero no son eh, eficientes como es esta. Cuando se crea la estructura, head y tail tienen el mismo valor y nos indican que está vacía, que efectivamente es, eh, es esa la situación. Y vamos a, a asumir que se agrega a través de tail, es lo que dijimos. O sea, tail nos indica el lugar donde se va a incorporar el elemento que se agrega a la cola. De esa manera podemos analizar... ¿Cómo, eh, cómo funciona este algoritmo cuando se agrega un elemento que sería la operación en queue o push o append lo que ocurre es que se incorpora el elemento en el lugar indicado por el índice tail y luego se incrementa el valor de tail en 1 de esa manera nos indica el siguiente lugar que podemos utilizar en pantalla estamos viendo cómo es la operación. O sea, eh, tail nos indica dónde van los elementos. Metemos un elemento, incrementamos el valor de tail. De esa manera, tail nos va indicando dónde se agregan los elementos. Decimos también que extraemos por medio de head, O sea, head nos dice cuál es el próximo elemento que va a salir. De esa manera, cuando eh, comienza... Head está en el primer lugar y una vez que extraemos un elemento, avanza a la siguiente posición. Podemos observar que independientemente del lugar, por ejemplo allí cuando solamente queda un elemento en la cola, cuando se extrae ese elemento, Head avanza a una posición y tiene el mismo valor que Tail, con lo cual confirma que cuando Head es igual a Tail, la cola está vacía. Lo que vamos a ver a continuación es un concepto que se puede aplicar en esta estructura de datos en particular. Sabemos que tail y head son dos enteros que nos sirven para indicar por dónde vamos a meter los elementos y cuál es el que vamos a sacar. Lo que ocurre es que el índice tail va a comenzar en cero y va a llegar al final del arreglo y ahí se va a estancar a medida que vayamos extrayendo elementos el índice head también va a comenzar en cero y lo va a perseguir sin embargo en esa persecución el índice head va dejando lugares disponibles para nuevos elementos lo que hay que lograr es que el índice tail dé la vuelta lo que estoy comentando se visualiza mejor con un círculo como el que estamos viendo en pantalla. Podemos observar que el índice tail comenzó en la posición 0, donde se agregó el elemento 10, luego el 20, 30, el 40, y ahora está apuntando, indicando a la posición número 5 a la espera de que se eh, agregue o se incorpore un nuevo elemento. Mientras tanto, Head sigue apuntando a la posición 0 porque allí está el próximo elemento que va a salir. Cuando se extraiga, Head va a pasar a la 1 y va a comenzar a perseguir a Tail. Pero lo que pretende mostrar esta imagen es que Tail puede dar vueltas eh, infinitamente puede continuar dando vueltas persiguiéndose mutuamente tail y head en la medida que este círculo no se llene en la memoria de la computadora los diferentes espacios para cada elemento no están ubicados de manera circular sabemos que están uno al lado del otro pero gracias a nuestra capacidad como programadores Podemos implementar lo que se conoce como cola circular, incorporando el concepto de siguiente. Lo que logramos es tener un círculo virtual, porque este concepto del siguiente nos dice que el siguiente de la última posición del arreglo es la primera posición. De esa manera podemos dar la vuelta y aprovechar los lugares que van quedando eh, disponibles. Nuestro algoritmo entonces va a quedar de la siguiente manera. En determinado momento vamos a tener un único elemento en el contenedor, de modo que tail va a indicar una posición más allá de ese elemento, y head va a estar indicando justamente dónde está ese único elemento. Cuando lo extraiga, lo que va a ocurrir es que se va a tomar el elemento de la posición indicada por HEAD y se va a incrementar el valor de HEAD en 1. En realidad lo que se va a hacer es pasar HEAD a la siguiente posición de HEAD mismo. En ese momento HEAD va a tener el mismo valor que TAIL y hemos dicho que eso significa que está vacía. Ahora veamos el comportamiento cuando incorporamos elementos hasta que prácticamente se llene. Y comenzamos con un único elemento, entonces cuando agregamos un elemento el algoritmo dice que se incorpora, se mete el, el nuevo elemento en la posición indicada por tail y luego se avanza una posición. Cuando digo avanza estoy diciendo que tail toma el valor del siguiente de tail, en este caso es el que está una posición más a la derecha pero podemos ver claramente que si hacemos sucesivas agregaciones o incorporaciones en este contenedor vamos a ir completando hasta llegar al último lugar eh, disponible del arreglo o del contenedor y va a dar la vuelta allí tenemos la que estamos esperando lo vemos una vez más llega hasta la penúltima posición y cuando nos toca agregar allí en ese único lugar disponible lo podemos hacer porque claro hay un lugar disponible entonces cuando incorporemos un elemento tail va a pasar a la siguiente posición y la siguiente posición resulta que es también head y acá tenemos un problemita head igual a tail y nos dice que está el contenedor lleno, que la cola está llena no habíamos dicho que cuando head es igual a tail está vacía efectivamente estamos frente a un problema porque no sabemos si está llena o está vacía y nuestras opciones son dos la primera de ellas es utilizar una variable contador otro entero que va a ir incrementándose a medida que agregamos elementos y decrementándose cuando los saquemos cuando extraigamos los elementos y la otra opción es desperdiciar un lugar asumiendo que cuando eh, queda un lugar disponible eh, afirmamos, decimos que la cola está llena. Esta última implementación se dice que prioriza la velocidad porque al no tener que incrementar o decrementar el contador, hay una operación menos que se realiza en cada inserción o cada extracción, lo que hace que la estructura de datos sea un poco más rápida. Sin embargo, en la actualidad se utiliza mucho más aquella implementación que tiene el contador. Veamos un ejemplo de cómo se eh, codifica esto. Lo vamos a hacer en CSharp. Lo que tenemos en pantalla es un pequeño programita que eh, declara dos colas, una de enteros y otra de caracteres. Y luego va a eh, cargar, va a incorporar elementos en ambas colas y lo va a hacer de una manera... Eh, aleatoria con el objeto random que genera números aleatorios de manera que podemos este, prescindir de estar ingresando por teclado nosotros los valores los hacemos que se generen automáticamente vamos a generar un número entre menos 5000 y más 5001 y vamos a generar eh, un carácter que va a corresponder al código ASCII entre 65 y 90 que es lo que corresponde a las letras mayúsculas las vamos a incorporar en la cola, en ambas colas por supuesto, y luego vamos a eh, extraerlos. Vemos si esto se ejecuta, allí está, ¿eh? y Los números eh, se generan aleatoriamente, cada vez que ejecutamos vamos a tener distintos valores, de modo que este es una, una muy buena forma de probar el programa. Fíjense en que la extracción la estamos haciendo mientras la cola número 1 no esté vacía. Porque claro, sabemos que hemos incorporado la misma cantidad de elementos en la primera cola como en la segunda. Pero si probamos de incorporar un elemento más en la primera cola, este código debería eh, presentar un error o presentar una, eh, disparar una excepción. Cuando ejecutamos este código, obviamente... Allí está, ¿ven? ¿eh? Atrapa la excepción, el, el entorno del Visual Studio nos atrapa la excepción y nos muestra eh, el problema. Eso es para recordarnos que debemos ser cuidadosos cuando manejamos este tipo de eh, implementaciones. Veamos el código que corresponde a la implementación misma, a la estructura de datos. Tenemos acá una clase que es con programación genérica, fíjense en que utilizamos... Un patrón E para representar el tipo de dato de los elementos que vamos a guardar en la cola. Un contenedor, un arreglo. detail, los dos índices que nos van a permitir movernos a través del contenedor. Y un contador para saber cuántos elementos eh, vamos a tener dentro de la cola. Una propiedad que nos va a devolver el valor de cuenta. Y... Eh, una posibilidad de fijar el valor protegida para que solamente se pueda utilizar desde una subclase de esta implementación la otra propiedad empty para saber si eh, esta cola está vacía o no y eh, bueno acá tenemos ya el, el constructor que nos permite indicar una, un valor de, eh, de, de tamaño de capacidad para el arreglo un valor inicial que por defecto es 50. Acá tenemos la, los dos métodos para eh, encolar, para meter los elementos en la cola, donde estamos controlando justamente si no nos pasamos y en cuyo caso eh, vamos a disparar una excepción. Y si no, lo que hacemos es lo que decía el algoritmo. El nuevo elemento lo incorporamos en el lugar de tail, luego hacemos que tail tome el valor del siguiente de tail e incrementamos la cuenta. El método de Q, que es el que va a extraer el elemento, lo que va a hacer es controlar que si está vacía dispara una excepción y si no, lo que nos decía el algoritmo justamente. Salva el valor del de elemento que está en la posición HEAD, eh, pasa el valor de HEAD a la siguiente posición, descuenta la cuenta y nos devuelve el valor. Antes de finalizar, vamos a hacer el resumen de los conceptos y tenemos que decir que eh, el tipo de dato abstracto Q o COLA implementa o nos permite tener implementaciones de un comportamiento específico de la realidad. Hemos visto que se pueden hacer implementaciones diferentes para el mismo tipo de dato abstracto. Los lenguajes de programación nos van a dar... Eh, distintas implementaciones dependiendo del lenguaje o las características propias del lenguaje obviamente es posible codificar nuestra propia implementación dependiendo de lo que necesitemos hacer y por supuesto van a ser las condiciones de funcionamiento eh, el tipo de eficiencia o el, o el nivel de eficiencia que se nos requiera el que nos va a indicar cuál es la implementación más adecuada para una situación en particular. Como desarrolladores tenemos la obligación de conocer el concepto abstracto, de conocer algunas implementaciones y estar dispuestos a realizarlas. Bien, y los veo en el próximo video tutorial. Chao.